hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con un chat en este caso un, un chat para las consultas en, en educa entonces voy hasta el, el módulo en este caso donde quiero crear Chat para las consultas entonces le doy en añadir una actividad o un recurso y dentro de los recursos se tengo que seleccionar la opción chat que es la que estamos viendo acá, entonces eso le doy en agregar en este caso y voy a ponerle el nombre a mi sala de chat, fíjense que voy a reutilizar en este caso el el, el contenido del, del chat que ya tengo en el curso acá está chat para las consultas y en, en, en este caso voy a simplemente voy a copiar esto acá ustedes si lo quieren utilizar como un modelo dentro de su curso por supuesto que lo puedan utilizar y en este caso eh, voy a copiar simplemente la, la descripción que está acá, si quiero insertar una imagen porque no me puedo ir hasta acá buscar una imagen en archivos locales en este caso yo tengo guardado ahí en, en archivos locales, un chat para las consultas, acá está, puedo seleccionar este de acá, seleccionar este archivo y simplemente le digo que este es el archivo que quiero usar si de repente la imagen es muy grande lo puedo dejar por ejemplo en 112 con 112 le doy en insertar y tengo una imagen un poco más pequeña si necesito que la imagen sea un poco más grande tengo que seleccionar la imagen y desde la esquina siempre estirar la imagen para que exista esa proporción de alto con ancho eh, voy a centrar esta imagen ¿sí? centro esta imagen y ahora pego en este caso el contenido del chat eh, en este caso, lo que me interesa son las sesiones. La próxima sección lo voy a configurar para el 19 de mayo. Fíjense que puedo poner un horario, por ejemplo, tipo las 13, 15 horas. Por ejemplo, yo eh, esto eh, tengo que llegar a un acuerdo con mis alumnos y digo que en este caso voy a definir esto de esta manera: eh, que nunca me borre las sesiones de los mensajes. publicar si, si no quiero publicar la hora de chat sin repeticiones, a la misma hora todos los días a la misma hora todas las semanas estas son las opciones que puedo configurar acá nunca borrar los mensajes y que todos, puedan, todos los participantes del chat puedan ver las sesiones pasadas dentro del chat acá están algunos ajustes comunes al módulo por el momento lo voy a dejar oculto para los estudiantes ¿sí? pero después esto tiene que estar visible dentro del curso si quiero restringir por ejemplo esta actividad para cierto grupo de alumnos lo puedo restringir, en este caso lo dejo tal cual como está, le doy en guardar cambios y en regresar al curso, una vez dentro del curso entonces ya vamos a poder observar que nuestro chat ya ha sido creado, que ya está dentro del curso y que ya lo podemos eh, posteriormente ubicar en el lugar donde tiene que estar para después eh, entrar dentro de la sala de chat y trabajar con nuestros estudiantes. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear chat en su curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.